Para mí, el significado del maguey es tan grande. Para mí el fique representa mucho, porque yo nací, ya, o sea, cuando yo nací, yo me imagino que eso se de cuando vino? Para mí el fique, la mata de fique, es algo sagrado, ya dentro de nuestro territorio. Bueno, la pregunta que me hizo para mí el que es... para mí me hace recordar, más que todo, me hace recordar a mí la niñez, ¿verdad? Soy nativo de aquí, del pueblo Cancuamo. Para mí, este es el puerto donde... Que dejó mi mamá desde que nací y mi abuela más a tiempo. Ese maguey tiene, tiene trabajo, tiene fuerte, que es duro. Eso tiene uno que, que tenerle práctica para sacarse una hoja de eso. Si no sabe, no, no da para sacar. Bueno, yo llevo y, y lo corto con la rula, le quito la espinita. Y lo único es cortarlo y quitarle la espina y de ahí ponerlo en esta, poner uno su piedra y ya, y darle con esto. Esta es la macana. Primero se le da el espinazo arriba, sala Se voltea de la barriga, bueno, ahí es donde se amarra entonces. Le queda la punta, para espuntar. Ahora la amarramos. Mi mamá me enseñó a tejer, yo tejí, eh, a mí me gustaba tejer, mi papá me ponía a sacar la fibra y yo no, pero en cambio tejer sí, yo le decía a mamá, deme cabulla, que yo le tejo una mochila. Lo, lo queremos todo y es sagrado para nosotros porque trabajamos de él, nos mantenemos de él. Yo por ejemplo, hay muchas cosas que hago, yo me mantengo de, de esa fibra. Y, y es muy significante el, el, fi, el fique, el maguey, porque con eso se mantiene nuestra cultura. La utilizamos para reunirnos como mujeres, a hacer proceso de, de hilado, de empatado, de tejer, hasta de aprender. Cuando uno está tejiendo, ya después que uno hace todos estos procesos uno internamente siente uno paz. Yo siento que acá estamos como renaciendo, renaciendo y volviendo a querer esa madre que nos dio el ser, ese padre que nos, que nos engendró, entonces volvemos a... Así siento yo un orgullo como si esta, esta organización, este resguardo ha vuelto a nacer y así lo veo con esa importancia y me siento como orgulloso de que, que, que todos nos queramos como indígenas y que es, para mí eso es grande.